Hola, gente de YouTube, hoy os traigo esto. una pequeña guía rápida, fácil, bonita y gratis sobre todo sobre el mecha Skylark. ¿vale? Vamos a hablar ahora mismo de sus módulos principales, bueno de los módulos, de todos los módulos, del tech, de qué personaje le iría bien o qué personaje para mí parecer. Sobre todo eso es que todo lo que voy a decir ahora mismo será a mi criterio y aunque me falten algún otro módulo conseguir porque no juego tanto, creo que es lo que vendría mejor porque ya llevo jugando bastante tiempo a este juego. Me enseñaré una configuración de Core 1, Core 2 y el que yo uso yo ahora mismo y la manera en la que yo juego. ¿Vale? Vamos a hablar de los, de los módulos para la gente que, que esté comenzando, que no, que no controle muy bien, que no sepa para qué es, o no acabe de entender muy bien para qué, cómo funciona, ¿vale? Lo que nos hace esto es, en el tiempo de duración, que, que dura la, el impulso que tienes que agarrar, se mueve más rápido. Un 20% más rápido si tienes el hila, 8 y 15. Y el otro que se desbloquea a nivel 5, ese tiempo de, de impulso, es más largo. Luego lo probaremos en el, en el campo de este de entrenamiento y veremos qué tal. El siguiente. El que nos viene de base es el ojo de águila, ¿vale? Que lo que nos hace es revelar. Con que lo impactemos una vez, ya está. Nos dirá la posición del enemigo durante 3 segundos. Él está bastante bien, o cuando inicia, sobre todo, porque no, no sabes muy bien cómo mismo jugar, cómo mismo moverte, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego el que te dan a nivel 15 es este de aquí abajo. que primero te recupera un 30-60. 40 o 60%, depende del color que tengas, de módulo. Y aparte, si está jugando en squad, puede curar a, a un compañero que está al lado tuyo, ¿vale? Esto está súper bien, sobre todo para jugar en squad y para jugar en solo de, de manera más agresiva. El último, este que te dan de aquí, el que yo tengo ahora mismo puesto, porque es el, me, el que me voy a quedar y el que me interesa, aumenta tanto el tamaño del, de la bala como el daño, ¿vale? El daño base de Skylark, si no tienes si no tienes módulo, o si, por ejemplo, usas el otro módulo, el swan Fly, este, es de 100. Cada golpe que da son 100. 100, 100, 100, 100, 100 ¿vale? Cuando coges el el verde son 109 Cuando coges el azul son 112 Y cuando coges el morado son 114 De 112 a 114 no hay mucho, pero bueno Piensa que de, de uno, a uno en uno si en uno Si ya estás tres, pues ya tienes 40 y pico Más que, de daño que lo normal Y el otro módulo lo que hace es el ancho Del, arm, del arma secundaria cuando tira el, el halcón este que tiene, lo que hace es agrandar A mí no me acaba de gustar porque yo juego más de cerca Yo creo que esto es más para una, una media larga distancia Y sobre todo para combinarlo con el core 2 el core 1 lo que hace es Una vez tú tiras el halcón este que tiene lo que hace es ir y volver O sea, va y regresa por el mismo sitio Así Uf. Vale <risa> Espero que se me entienda Y si no lo veremos en el campo de entrenamiento, ¿vale? Y el Core 2 lo que hace es Mientras más lejos este, más años das Ah, sí, perdón El daño que tiene este son 518 y 170 a la vuelta Así que si encajas los dos tendrías un daño de 170 80 por ahí Tendrías un daño de 670 Si encajas los dos tanto la vida como la vuelta, mientras que este le tienes que darle sí o sí de lejos, si le haces cerca todo lo vas a quitar 548 a partir de 20 metros, 148 de daño, 120 metros 638, 169 metros 198, 197 metros 717, o sea ahí es cuando más o menos te da, te da para hacer más daño cuando estás más lejos, el problema es ese que si dejas un el halcón, todo bien, todo guay y no cajas nunca el halcón y encima estás de cerca estás mal, y por eso te digo, esto no tiene sentido tenerlo o usarlo, si no vas a jugar a media o larga distancia, el de este meca es que si juegas a larga distancia las balas eh, se so dispersan, ¿vale? Vamos ahora a hablar del techo. Vale, mira. Para el core 1, bueno, lo que yo tengo aquí y lo que creo que es lo que mejor le iría es, ahora andamos un poquito más el área de, de la bala y si más, hemos quedado, vaya un poco más rápido, porque quieras o no, las balas de Scarlack no van súper, súper rápido, por si a las flechas, por ejemplo, de, de Rey. Luego tengo esta, porque ya que no vamos, vamos a usar el core 1, que es el de ida y vuelta, no, no, nos interesa que estemos cerca y si le encajamos a él, que vuelva y llegamos un poco más de daño. De cerca, el halcón hace 527 y 173 a la vuelta. El daño que haría serían unos 6, 700 de daño, por eso sale mucho más rentable tener esto, porque encima te suma uno con 1.8 más de daño, vale. luego la velocidad en la que salen los, los proyectiles del arma es más rápida en 1,2 notarás una pequeña diferencia los enemigos también, Y luego aparte le he puesto este este, este mejora lo que viene siendo la velocidad de salida del arma y eh, este de aquí que es el de digamos es el desvío, del cuando tú comienzas a disparar las primeras van rectas pero luego comienzan a dispersarse porque es normal y luego los modos de defensa que tengo son este que te regenera el escudo más rápido un 4% más rápido, te puedes destruir un robot y este otro que te reduce el daño cuando estás peleando contra un enemigo de leche. La... 50 metros es eh, bastante, sobre todo si te encuentras con un Gabriel o cosas así que también de lejos, una andrómeda, así va un poco más protegido, ¿vale? Luego tengo este otro que, que mejora un poquito la, movil la, la movilidad, le suma 1,8, o sea, imagínate, si tienes puesto el módulo de movilidad y tienes el lila que te da un 20% más de velocidad, ¿vale? encima este te da 1,8 más de velocidad, ¿vale? es un poquito más rápido para la hora de esquivar balas, porque esto va muy bien para eso, vaya al enemigo de la manera que sea y encajarle sobre todo el halcón, ¿vale? Encima te ayuda a recuperar un 1,8 más rápido el, el fuel. Y este de aquí, que te da un poco más, te da un 2% más de, de escudo, y luego te reduce el daño. Bueno, y luego tenemos este, que te reduce un 2,5% el daño antes de que tu escudo llegue a ser. O sea, cuando tienes el escudo, te reduce un 2,5% del daño. o directos en la plataforma Lila. Los fines de semana, a la noche, hora española, pondré por aquí en alguna parte. Ahora México, Argentina... Pondré por aquí. Las horas en las que estoy en directo normalmente. Por aquí... Twitch. Te pasas, me saludas, cuando puedas Si es que puedes Y si eso nos echamos unas partidas juntos Que, que normalmente juego con la gente que me ve Que no es mucha pero bueno, es con la gente que me ve eh. Vale, luego para el Core 2 tenemos esto Ya si lo quieres cambiar, es es decisión tuya, ¿vale? Ya que te dije que con el Core 2 tienes el halcón este Que mientras más lejos ataques, más daño hace Pues este te da un 1,5% más de daño Pases de estos 150 metros Harás un 1,5% más de daño Y aparte también tiene esto de aquí Porque encima estás lejos, necesitas tener un poquito más de puntería Que no se dispersen tanto las balas o sea, que lleguen el máximo posible de balas que impacten en el robot, ¿vale? Luego tienes este otro, que como tenemos el, el módulo de, de autocurarnos, y tenemos el 80, más del 80% de, de, de la vida del robot, hacemos 1,8% más de daño. Y además también tiene lo que hemos dicho antes, que no se dispersen todas las balas. Ya tenemos 2,4. Tengo esto de aquí, 4 aquí, o sea, ya tenemos casi un 5% más de posibilidades que no se dispersen todas las, Y este es lo mismo. Más daño de lejos y mejoramos la velocidad del proyectil, porque como ya dije antes, las balas de Skyrlack no van muy rápidas. Hacemos que vaya un 2% más rápida y por lo tanto Está más rápido en el enemigo Y luego de defensa, tener 1,2% de robo de vida. Tienes el módulo de cuando impacta tu halcón, te quedas un, de, un porcentaje del daño y te lo recuperas como tú, como Bill. Luego tienes el módulo en el que el halcón, desde más lejos, hace más daño y por lo tanto tú te recuperas más. Mientras más daño haces con el halcón, más te recuperas tú. Así de simple. Si haces 100 de daño, te vas a recuperar un 60% si tienes el Lil. Pero obviamente vas a hacer más de 100 de daño con el halcón. ¿vale? Y aparte, tienes esto que, le, que te va a dar 1,2% más de vida por cada disparo que le des y por cada halcón que le lance. Luego te reduce el daño un 2,5% cuando estés bajo de 40% ya sería en el momento que estás ahí todo jodido escapando de alguien o que estés a, a, aunque estés en, al, al uno contra uno cerca, ¿vale? que te reduce un, un 2,5% que no es mucho, pero bueno luego tengo este otro que también te da 1,2% más de robo de vida cada golpe y un 2,7% más de velocidad de recuperación del, del escudo. y este que te ayuda a recuperar tanto el poder de propulsarte que no es el más rápido es el segundo es el que te hace durar más tiempo tienes más tiempo de propulsión y aparte te recupera el, el alcohol es lo que nos interesa para, para tener el máximo de vida posible y por lo tanto hacer más daño etcétera etcétera y, y acabar ganando y luego te voy a enseñar el que uso yo vale que es este de aquí que se llama el mío que está tanto lo que hemos dicho antes recuperarse más escudo recuperarse más cuando esté bajo de daño eh, ayuda y ese también el de la skill o sea el, el de defensa era igual que el otro lo que tenemos aquí es 1,8 más de daño si tengo más de un 80% de la vida, luego tengo el área del... Me cago en el perro de los cojones. Vale, luego tenemos este, que aumenta el tamaño de la bala y encima eh, aumenta la velocidad en la que llega el enemigo. Y este de aquí es lo mismo que el primero. Cuando tengo más vida, cuando estoy recuperado, más del 80%, tengo 1,8% más por ciento de daño y tengo una, una dispersión menor de las, de las balas. El mío está enfocado más a... A encajar todos los golpes posibles a la, a la restauración la flexibilidad sobre todo también porque tengo el core el core este mira yo tengo esta parte de aquí la tengo yo enfocada así para la configuración personal que tengo yo tengo el talón normalmente me gusta más porque si tienes por ejemplo 7 u 8 disparos de más ya estás haciendo casi casi 100 de daño de más o sea, es como si estuvieras dándole un impacto más luego aquí tengo este porque me gusta estar recuperándome porque como tenía puesto antes cada vez que doy un golpe me recupero de la vida aunque sea un poquito pero me recupero y de aquí tengo este de aquí el, el, de, el de velocidad de movimiento, el que me ayuda a ir más rápido porque me gusta más esquivar las balas, si es que puedo, claro. Y sobre todo, zafarme de las situaciones complicadas o para, para escapar más rápido también, por ejemplo. Y de kit suelo usar el primero porque suelo ir más de corta a media distancia voy, pero mientras más cerca con ese este más daño hago. Pero vamos a ir un momento rápido al campo de batalla. Ahora os voy a enseñar lo que os dije. Vale, mira, si tenemos el Core 2 y le damos de cerca, 532, no nos vale de nada ese daño. Con el módulo. Con el core 1 haríamos más daño. Y si lo hacemos de lejos, sobre todo que no tenga el escudo porque si no es diferente el daño que se hace. 673. Casi una diferencia de más de 100. De daño vale luego una cosa que tener en cuenta y que hay que jugarla muy bien con este meca hay que jugar con las con las estructuras que hay en medio del de donde sea que estéis y si no hay pues nada habrá que jugar al, al, esquive, al esquive y a buscarle como al punto al enemigo vale vale mira vamos a hacer una cosa voy a poner la configuración del 2 esta de aquí la que os dije Esta del ojo del águila y esta de aquí para tener un poco más de ancho yo le doy un golpe y ya por aquí puedo saber dura 5 segundos y puedo ver si, si viene si no viene vale no hace falta que ni quede con el águila sobre todo hay que jugar con las estructuras que hay una cosa muy buena es que, por ejemplo yo a ese, ese Gabriel que está ahí puede que lo haya visto ya de hace, hace un rato y, y como tengo el, co, el Core 2 que hace más daño con el águila es importante sorprender al enemigo que es cuando más daño vamos a hacer si yo veo a un Gabriel que de él, el Skylag tira con este brazo del águila. te pones aquí, no, te, no le vas a dar por mucho que quieras me ha dejado mal bueno, cosas que pasan Ah, no, ahora ya. Es importante que el primer golpe que le des sea con el águila. Que Lo marcarás porque tenemos el módulo de marcar. Le harás el máximo año posible porque estamos lejísimos. Y de esa manera le quitaremos bastante vida. Un cuarto de la vida y ya podremos ir a por él. Todo Hay que tener en cuenta el, la caída de la bala que tiene. Hay que jugar sobre todo con eso. Hay momentos que la caída de bala te puede ayudar a darle a un enemigo por ejemplo me ha pasado momentos que he tenido un enemigo encima de una colina y ha estado él en plan así y con la caída de bala ir dándole pequeños golpes y que se le interrumpa por ejemplo el, la recuperación o que se asuste y se vaya corriendo y, y por lo tanto ya no se esté recuperando y aprovechar ese momento y una cosa que me gusta bastante hacer sobre todo con este módulo que tengo con este que también se puede hacer con el order strike pero es mucho menos perceptible porque la velocidad de movimiento no es tan rápida que es el planear me gusta bastante porque el enemigo no se lo espera sobre todo si no lo haces al principio la gente que ya juega pues ya se, ya, ya se lo espera y si estás en ligas más altas pues sí, pero por ejemplo con este hay mucha, mucha mejor movilidad. Ahora os voy a enseñar sobre todo lo del core 1, que es lo que me interesa a la gente que juega así más a solo, sabes porque el solo puede jugar a media larga distancia pero luego cuando se cierra la zona te toca estar sí o sí a, a corta o media distancia. Ahora con esto, con el core 1 vas a ver. Así es como va, depende de la manera que quieras jugar, que escojas uno o que vayas a buscar al otro. Sobre todo también, otra cosita más, poder darle a varios mechas a la vez con el águila. No sé si, si cuenta esto en la, en la recuperación de vida, no lo he podido medir, aunque sí que tengo una, un clip donde, donde me enfrento a dos mechas a la vez y le doy a los dos con él. Sobre todo es importante la, la manera en la que te mueves y sobre todo, sobre todo apoyarte en las estructuras. Bueno, es un robot que tiene una movilidad muy alta y hay enemigos, hay gente que le cuesta, que le cuesta bastante apuntarte, sobre todo cuando estás iniciando. Vale, ahora vamos a hablar sobre qué meca creo yo que puede molestar más. a empezar los voladores, como Andrómeda, y Hurricane, a ver, depende, si la persona es muy buena se mueve muy bien, pero si no es buena no. Luego tenemos a Aurora que ahora mismo está demasiado chetada. Gabriel y Raven podrían ser unos buenos counters, sobre todo si te pillan de sorpresa. Y Caramel también, si te pide de sorpresa y de cerca sobre todo te puede reventar. Por eso eh, hay que estar siempre a media distancia y muy a mala a corta, sobre todo para aprovechar los me cago en... No son en el juego. Bueno, aquí pondré musiquita. Hot yo no lo considero un, un problema, o sea, al contrario, creo que es de los mejores para pelear porque es grande. Eventorus, igual. Caramel también es uno bueno para luchar, o sea, para luchar contra él porque se mueve lento. También ocupa bastante. Trío también se mueve muy lento. No, no es mucha molestia. El Neutron, a lo mejor, si te pilla muy de cerca con las bayonetas, te revienta también así que se lo evitaría también a jugar a media larga, si se puede Tomblight tampoco, tampoco es problema puede encajar más fácil el halcón, a no ser que tenga el propulsor este que va hacia arriba, que a veces cuando lo llevan ni te lo esperas que vaya tan alto Voltus podría ser un enemigo bastante jodido, sobre todo con el cono del rayo este que tiene, Firefox más de lo mismo muy grande, se mueve bien y tal, pero no es muy predecible, y depende de qué core tenga le valdrá mejor acercarse o no acercarse pero es bastante fácil, sobre todo eh, como la parte delante de él es tan grande, es que es mucho más fácil acercarse le crítico ahí. y Arthur, si lo juegan bien, eh, te puede poder Y otro Skylark, pues bueno, depende del nivel del jugador y de, lo que, de qué, qué módulos, que core, etcétera, etcétera. Luego, ¿cuál es el piloto que le iría mejor a Scar? A mí me gusta bastante Rom. Rom recupera antes el Combat Skill, que es este que tenemos de velocidad, el de propulsión. Me gusta eso de él, pero me quedaría con Joana por las por las tres volteretas. Y una vez ya la tenga subida de nivel, le puedes cambiar esto y ponerle el de, el de Rom. Tendrás las tres volteretas que tiene ella, tendrías un 6,3% menos a la hora de recuperar la. Y Ori también está muy bien Sobre todo por esta que tiene de aquí. O sea, Cuando está fuera del robot El mecha se recupera 10 de vida Cada 4 segundos y Mientras más lo va subiendo Pues más se recupera Pero esta primaria No me acaba de acabar de gustar Saltar un poco más, poco más lejos A no ser que tenga los dos saltos Y bueno, nada eso sería todo Todo por de momento Porque... También tengo que echarle más horas al pinche jueguito. te ha gustado el vídeo, deja tu like, dígame, esas cosas que se dicen. Déjame en comentarios si quieres que haga alguna guía de algún otro mecha. De momento he jugado con casi todos, casi todos, menos con menos con Andrómeda. No me no lo he tocado nunca. Solo de, de pruebas o de batalla y tal. Pero de ahí, menos Aurora tampoco, que Aurora es nueva y apenas la toca. Además sí que tengo experiencia previa y más o menos puedo apañármela. Un poco de tiempo, una semanita, yo creo que se puede hacer. Déjame en comentarios qué mecha quieres, te gustaría que hiciese alguna guía o algo. Y nada, ya nos vemos en el próximo vivir.